Hola amigos, el día de hoy voy a hacer nada más que un video sobre las impresiones que me dejaron las elecciones en Ecuador en su primera vuelta eh, Vamos directo al grano Han pasado ya dos días desde que fueron las elecciones en Ecuador y todavía no tenemos resultados oficiales Sabemos que Andrés Daraos ganó y que el segundo puesto lo están peleando Yaku Pérez y Guillermo Lazo Pero realmente es irrelevante y es irrelevante porque si gana Guillermo Lazo, va a ganar Andrés Arauz en la segunda vuelta. Es evidente que no ganó los suficientes votos y que mucha de la gente lo, lo considera inaceptable y votó por otros dos candidatos, por Javier Herbas o por Iacu Pérez. Es posible que algunos de estos, unos pocos, dejen a su candidato inicial para votar por Lazo, pero es imposible que Lazo le gane a Andrés Arauz en segunda vuelta. La otra opción es que pase Iacu Pérez, y Iacu Pérez sí es una opción, que le puede hacer frente a Andrés Daraus y entonces realmente aunque el lazo quede segundo, Ecuador sabe que solo puede haber dos presidentes ahora Andrés Daraus o Yacu Pérez. A mí no me molesta que gane ninguno de estos candidatos, siendo sincero. Yo no estoy seguro de muchas de las políticas que se han propuesto en campaña en el caso de Yacu Pérez, por ejemplo. Um, el seguir con el crédito o cumplir con las obligaciones que tenemos con el FMI que sí da liquidez al estado pero a cambio complementa la política pública y que eso se traduce a veces en reducciones del, de, de, del presupuesto en salud en educación y eso suena solo como como una cuestión administrativa pero cuando no hay recursos en salud a veces eso se traduce en muertes entonces son cuestiones y sí, súper delicadas pero por otro lado Sería la primera vez que una persona indígena, un doctor, porque Jaco Pérez es un doctor, uh, gana la presencia de Ecuador. Y claro, nosotros como mestizos realmente no apreciamos la dimensión que esto tiene, pero más o menos se siente eh, en el mundo indígena como cuando Jefferson Pérez obtuvo la medalla de oro. Ese, ese sentimiento que te inunda de que puedes ver una parte de ti que ha sido relegada históricamente, pero que... Sabes ahora que si hay el esfuerzo suficiente puedes llegar a, a algo más, a estar en, en un pedestal, a ser alguien, a, a ser la persona más importante de un país. Es, es algo que los, los indígenas de Ecuador nunca han experimentado. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en la presidencia de Obama, cuando Obama fue presidente, las historias de los padres, diciéndole, viendo cómo los niños decían, ahora yo puedo ser presidente, es algo súper importante. entonces puede ser un, un, un gobierno desastroso o no pero es eso lo hecho simbólico creo que es algo que me da esperanza eh, y que es importante independientemente de cómo sea el, el gobierno digamos que son uh, son luchas que han demorado años cientos de años y es bueno reconocer yo creo que en, en parte se explica el tweet de Andrés Arauz donde él se alegra de que tanto la o sea de, de los votos tanto de por él por la izquierda democrática y por Pachacuti. Bueno, y por el otro lado tendremos a And Andrés Arauz. Yo sé que mucha gente tiene resentimiento contra el correísmo y me incluyo ahí. En las elecciones de 2017, yo no quería que gane Lenín Moreno y de hecho yo hice un una publicación en mi blog a favor de Lazo, a favor de que quiero que gane Guillermo Lazo, porque yo sentía, como muchos sintieron y todavía sienten, que estábamos yendo hacia un Estado totalitario donde el Estado estaba absorbiendo absolutamente todos los poderes. Y en mi perspectiva, además de, de todo lo que viví personalmente, en mi perspectiva el, el poder impacta más a la gente cuando está concentrado y se requería una redistribución del poder en algún, de alguna manera. Y cuando ganó Lenin Moreno yo lloré, y lloré porque yo fui perseguido como muchas otras, otras personas durante el correísmo. Entonces yo quiero que entiendan esto, y quiero que entiendan que yo no soy un fiel seguidor de Rafael Correa, Pueden revisar las historias de mi blog y todos mis dramas personales ahí um, Y que me han costado trabajos y amistades eh, Y ya, yeah, o sea, es así Pero al mismo tiempo yo creo que dentro de ese gobierno hubo mucha gente Que se las peleó por, por, por ideales y por tratar de ayudar a personas honestamente Y por generar oportunidades y empleo y tal y mi experiencia uh, con Andrés Zarrauz es esa, precisamente. Yo lo conocí a Andrés en el 2013-2014, por esas épocas, cuando él era subsecretario de planificaciones en PLADES. Y lo conocí como parte de un proyecto de investigación a acción que en ese entonces estábamos desarrollando en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y Andrés eh, recibió a, nuestra, a nuestro grupo de investigación y nos dio mucha apertura. Hicimos un taller con todos los subsecretarios de ahí de, de, de su subsecretaría ¿no? y discutimos cosas que son súper relevantes y yo sé que a ustedes no les interesan las minucias de si fue un buen funcionario o no porque ahora es, es el representante de todo un partido político que se enraizó en el poder Pero es importante entender esas minucias y les voy a dar un ejemplo súper sencillo Nosotros cuando estuvimos haciendo este proyecto en el 2013 lo que estábamos discutiendo es el manejo de la propiedad intelectual en Ecuador el acceso a patentes eh, eh, farmacéuticas, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos que en el eventual caso de una emergencia sanitaria, eh, cuando haya una crisis de abastecimiento, los países deberían poder aplicar licencias obligatorias de los productos farmacéuticos para producirlos localmente sin tener repercusiones legales. Esas cosas son relevantes y aunque en ese entonces te tildaban de que eres una persona que está en contra de la propiedad y que, eres, eh, que quieres hacer que este país sea como Venezuela o Cuba hoy, hoy nosotros discutimos la importancia de las licencias obligatorias para las vacunas y para otros medicamentos que pueden hacer frente a la pandemia que estamos viviendo y sí, entonces todos esos discursos que, que metieron en ese entonces todo el anticorreísmo y que hacía o sea, una oposición ciega a cualquier propuesta que se haga um, ahora yo puedo decir honestamente que eran cosas que eran relevantes y que siguen siendo relevantes en ese entonces, nosotros ya hablábamos de una renta básica universal y de cómo puede hacer una gran diferencia el, el romper eh, esa relación que existe entre el trabajo y el, y, el, y el capital, y los ingresos, a manera de debate, no a manera de propuesta, pero a manera de debate lo decíamos porque si en el mundo está avanzando cada vez más la automatización de procesos y la gente va a quedarse con menos y menos de empleo, a menos que quieras regalarle cosas, lo que tienes que hacer es Dejar que estén unidos de eso de que trabajas y tienes para eh, satisfacer tus derechos básicos Y eso pasó en la pandemia eso es otra cosa que pasó en la pandemia Porque la gente tuvo que dejar de trabajar para quedarse en casa Porque cerraron muchos negocios no esenciales Y entonces la gente necesitaba seguir comprando y necesitaba seguir teniendo ingresos Y es por eso que países como el que estoy en este momento que es Canadá Países como Estados Unidos y muchos otros simplemente dieron uh, rentas incondicionadas a sus ciudadanos. Porque entienden que hay escenarios en los que es totalmente factible dar dinero sin, sin pedir nada a cambio. Porque si no las personas no pueden garantizar sus derechos más básicos. ¿Es relevante esto ahora? Sí, es más relevante que nunca. En Ecuador la gente tuvo muchos problemas y en América Latina tuvieron muchos problemas para quedarse en casa. Eh, porque no son... No son gente de clase media, como, como la gran mayoría de personas que debaten en Twitter, que pueden quedarse en casa porque la principal amenaza para su vida es el coronavirus. Para esta gente, la principal amenaza para su vida es morirse de hambre. Entonces, si tienes que arriesgar tu vida eh, con las salvaguardas necesarias para obtener un pan y llevarte a la boca, o eh, enfermarte, entonces prefieres enfermarte porque ese es un riesgo menos certero es más certero, que si no comes, te mueres. Entonces, ese tipo de discusiones son súper relevantes. Y para mí, um, verlo a Andrés, que es un, es, es un amigo, uh, como candidato a la presidencia, también me... digamos que no me molesta para nada, o sea, es algo bueno. Y cualquiera de las dos personas que ganen, creo que tendríamos eh, una ganancia neta, de alguna manera, como país. Andrés es una persona que está súper preparada en términos económicos, una de las pocas personas que considera eh, todas las repercusiones eh, macroeconómicas de los acuerdos comerciales, de propiedad intelectual, que sabe cómo manejar la, la, el tema de la dolarización, sabe cómo mantenerla. ¿Qué nos ha salvado de, de que haya una crisis de desdolarización muchas veces eh, con los manejos que ha hecho en el Banco Central? Entonces... De pasar del escenario donde podía ganar Guillermo Lazo, donde querían eliminar todos los impuestos a la salida de divisas, donde querían liberar el capital y transformarnos en un paraíso para las, las personas que se dedican a, a importación y exportación, básicamente. A pasar a un escenario donde ya podemos discutir maduramente el rol del Estado en la recuperación económica en medio de una crisis sanitaria. O sea, las elecciones, eh, la primera vuelta nos fue súper bien y eso es algo que quiero que entiendan. ¿Cuáles son los dos principales riesgos si es que gana alguno de estos candidatos? Para mí el principal riesgo si, si gana Andrés Arauz es volver al totalitarismo de Estado. Y no lo digo por él, sino que eh, el presidente viene con un partido político. Es verdad que en el Ecuador hay un hiperpresidencialismo y que la persona que está a la cabeza marcará definitivamente la tendencia que va a tener el gobierno. Y esto es... Tanto por cómo está manejada la estructura del Estado Como por la cultura que tenemos aquí en Ecuador Pero yo sé, a ciencia cierta Que Andrés es una persona diferente a Rafael Correa y, Pero bueno, o sea, es un riesgo que, que está implícito ahí Y es algo que no se lo puede simplemente olvidar um, Y el otro riesgo, en cambio, en el caso de que gane y Pérez Para mí, es que no sepa hacer frente o que se alíe con los otros uh, intereses que gobiernan a Ecuador. O sea, nosotros elegimos cada cuatro años presidente, asambleísta y, y, y a otras autoridades locales y esa gente detenta poder y detenta un poder que es designado democráticamente. Pero también hay personas que detentan poder y que jamás son elegidas, son las personas que tienen poder económico y que tienen intereses comerciales en Ecuador, son las empresas extranjeras que tienen intereses comerciales en Ecuador, que quieren extraer los recursos um, y estos intereses siempre tienen que lidiar con el presidente. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu ambición de ser presidente vendes del alma al diablo, vas a ser presidente y vas a decir, sí, voy a poder ayudar a la gente si me pongo en una posición de sometimiento a estas otras personas y Lenin Moreno fue un claro ejemplo de esto Lenin Moreno co-gobernó con los intereses económicos eh, grandes del país y fue un desastre fue un desastre eh, en medio de otro gran desastre global entonces yo no creo que Yaku esté exento de este riesgo pero el, el otro lado también es delicado entonces si tú en cambio quieres ser el que acapare todo el poder para hacer frente a los intereses económicos que ven solo por su beneficio y no por el beneficio de toda la gente que vota uh, también hay un riesgo, hay un riesgo de conflicto porque esto es, esto, los, las peleas de poder no son peleas bonitas y no son peleas éticas y eso es la política, pero la política es precisamente saber manejar esto y por eso es que tan, es tan aclamada la gente que es capaz de utilizar diplomacia y no fuerza y conflicto para manejar estas, estos diversos intereses. Um, pero si eres el Estado y vas a negociar con otras personas, tienes que saber y conocer más o menos cuáles son los intereses de las otras personas, qué pueden usar, qué no pueden usar y qué herramientas tienes tú a mano. Entonces... Um, yo espero simplemente que quien sea que salga presidente uh, sepa manejar esto adecuadamente. Espero uh, espero que esta este apertura inicial que han dado los candidatos de, de diálogo y de debatir propuestas y de formar alianzas en, en la Asamblea y ahora que tienen uh, aproximadamente, me imagino que van a tener el 60% de los votos, sino más, entre los tres partidos entre Izquierda Democrática, Pachacútic y UNES, Va a ser un escenario súper interesante, ¿no? Eh, donde es muy, muy, muy, muy importante... Eso, saber concertar, porque si no, van a estar pataleando. Hay la opción de que el gobierno se transforme en un gobierno descorreizador eh, y que, creo, eh, el Partido Social Cristiano, Pachacuti y la izquierda democrática se alíen en contra de la UNES, que tiene el 30% de los votos eh, por ahora. Ese es el, quizá creo yo, el escenario menos ideal. Sería una continuación del morenismo y espero que no pase. Lo que espero que pase es que UNES reconcilie sus propuestas con las del movimiento indígena, le baje voltios a, a lo que pasó con el gobierno de Rafael Correa, que fue una um, un, acaparación... Existe esa palabra. Bueno, que fue una toma de poder. Uh, de camino al totalitarismo. Y, y nada. Nada. Veamos qué pasa. Nunca nada está dicho en política y la política es un juego sucio, pero. Digamos que a lo mejor eh, eh, la primera vuelta tuvo un mejor resultado de lo que yo esperaba. One, two,